Ya estamos en directo, bienvenido, bienvenida a un nuevo directo más con entrevista, en este caso a una persona muy, muy, muy, muy especial y no por, no por la facturación, que lo es, más de 9.000 euros es bastante, bastante dinero sino por dónde viene, no es a dónde ha llegado sino desde dónde viene ella es una persona que, literalmente, no tenía una idea de negocio. Tampoco ha aparecido enfrente de la cámara. Y ni siquiera tenía un producto. ¿Cómo es posible que haya creado su negocio online? Pues en el directo de hoy te lo va a contar. Le vamos a hacer preguntas. Oye, ¿cómo es, cómo es posible? ¿Cómo es posible que...? Que, que, que Mar haya creado su negocio en este 2023 sin tener una idea de negocio. Porque eso no ha sido un freno para ella. El hecho de no tener una idea de negocio o el hecho de, de ni siquiera saber por dónde empezar, no la han frenado. Por eso digo que no es donde ha llegado, que no son los más de 9.000 euros que ha facturado, sino desde dónde viene. Así que creo que haya entrado por aquí Mar... Lo que tienes que hacer, no te apañarás o no con, con todo esto de Instagram, es solicitar el directo, ¿vale? Solicitar, subirte aquí conmigo a charlar. Te voy a hacer preguntas. La gente incluso que está en el chat puede hacer preguntas. Mientras tanto y mientras buscas la opción de solicitar unirte, os recuerdo algo. Esta serie de entrevistas y esta serie de directos que hago también a las 7 de la tarde en YouTube forman parte de la Masterclass Crea tu negocio online. Esta Masterclass dará lugar este domingo, día 12 de marzo, donde aprenderás cuáles son los primeros pasos para crear tu negocio online. Así que ya veo a Mar por aquí. Sin más dilación, vamos a aceptarla, que entre y esté con... <risa> ¡Qué ganas tengo de esta entrevista! De verdad, ¡Os lo prometo! lo prometo. Hola, hola, Mar. ¿Suscas? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Dani. <ríe> qué bueno verte. Sí, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, le estaba comentando ahora un poco eh, dónde, no, no tanto dónde has llegado, sino desde dónde partías, ¿no? Desde, desde, bueno. si, quieres, si quieres un poco ya sí para romper el hielo, comentar tú. El, el, el punto de partida, de tener de partida. ¿Dónde estabas tú hace tres meses? Si es que no hace un año ni hace dos, hace tres meses. ¿Dónde estabas hace tres meses? Vale, vale, vale. Pues cuento un poco mi historia. Bueno, para los que no me conocen, soy Mar. Soy de Tenerife. Y bueno, yo hace tres meses... Eh, digamos que estaba en un punto donde... Como que ya sabía un poco dónde quería direccionar mi vida, ¿no? O sea, digamos... Eh, vale, ok, quiero direccionarla en, este, en esta dirección pero cuáles son las herramientas ¿no? que me van a facilitar ese proceso ¿no? llegar al punto donde yo quiero llegar entonces, eh, pues eso, pues me sentía en Tenerife me estaba, que si, que si eso, que si me iba otra vez de viaje porque yo yo soy mucho de cogerme la mochila irme y tal y ir, low budget, sabes, no... No pensarlo mucho, me iba a coger un barco, iba ahora a estar en Brasil, haciendo yo que sé qué, ¿sabes? Ganándome la vida yo que sé cómo, ¿sabes? Pero así, así soy. Entonces, eh, estaba eso a punto de, de... Digo, pero, ¿y luego llego allí? Y tal, y, o sea, ¿y cómo llego yo a, a mi dirección que es... Eh, eso tal vez formarme en cosas más específicas que yo quiero pretender dar luego. Entonces, ¿cómo, porque, ¿cómo puedo tener yo un negocio online, no? O sea, que me permita a mí estar trabajando donde yo quiera, por así decirlo, ¿no? Porque Entonces, yo, yo quiero. Yo quiero, preguntar, quiero preguntarte algo, Mara. O sea, hablas mucho de la dirección, pero habrá mucha gente que te vea y estará pensando, bueno, pero ¿qué es lo qué es, qué es exactamente lo que hacía Mara? ¿A qué se dedicaba? Entonces, sí. Ah, sí, pues mira, yo me.. Yo estudié biología, pero llevo metida en el mundo del yoga y de la espiritualidad muchos años. Entonces, vale. eh, eh, yo sé que en el futuro, o sea, yo he empezado también a dar como mis workshops en danzaterapia, en terapia de movimiento, en eso, o se ha venido a muchas comunidades de tantra, de, digamos, de diferentes espiritualidades, y sé que eso es lo que yo quiero proporcionar, pero también sé que esos cursos requieren dinero, por así decirlo. Entonces, eso estaba... En ese momento de, de cómo puedo financiarme no a mí misma, cómo puedo ayudar también a la gente que, que tengo aquí al lado. Porque yo veía mucho esta necesidad, o al menos donde yo vivo, de gente que necesitaba eh, eso lanzarse al online, ¿sabes? Lanzarse al online para poder, eh, digamos, tener más clientes, para poder un poco subir de nivel. ¿Se está entendiendo? Sí, sí. Se entiende perfectamente, entonces, vale, tú llegas te gusta, a pesar de haber estudiado biología, te gusta todo el tema del yoga, la espiritualidad, desarrollo personal, ok, perfecto. ¿Cuál es el punto decisivo donde tú dices, tengo que hacer algo nuevo? Sí, eh, pues eso, estaba, digamos, un poco estancada, o sea, sabía dónde quería ir, pero no sabía la manera de... De, de eso, de sostenerme a mí misma económicamente y, y de también aportar valor, o sea, dar, dar servicio a los demás y a, y a cosas que yo creyera en ellas, ¿no? Entonces, fue un punto de decir, vale, voy a decidir quedarme, voy a decidir darle una oportunidad a la incubadora de lanzamientos y, y voy a eso, voy a voy a intentar servir con las estrategias que me da la incubadora, ¿no? A, a expertos que yo conozco y que sé que sus productos son buenos para, o sea, que sus servicios son buenos para eso, para para que puedan subir de nivel. Entonces, para mí claro. eso es un poco lo que hace la incubadora es como si fuera un megáfono para para que tú puedas comunicar lo que tú tienes pero a gran escala, ¿no? Y llegar a más personas. Pero vamos, vamos a parar más porque igual la gente que está viendo dice, oye, Dani le acababa a esta chica para que hable de la incubadora. Entonces, vamos a ir por pasos. Eh, sí. Porque sí considero que es importante matizar ciertas cosas. Para la gente que todavía no, no sepa de qué estamos hablando, la incubadora de lanzamientos es nuestro programa formativo que llamamos por la tercera edición, donde enseñamos a personas comunes a crear un negocio de ley que les permita generar ingresos desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Abriremos las plazas por primera vez este año, el domingo 12 de marzo. Pero no quiero que hablemos de, de la incubadora del programa, sino quiero que hablemos sobre esos primeros pasos. Porque yo entiendo que habrá mucha gente que lo está viendo, que, que se acaban de registrar la masterclass que era tu negocio online, que les gustaría poder, quizás, pues cambiar su vida creando un negocio online. Entonces, yo te pregunto, ¿qué fue lo que a ti, porque entiendo que, que te apareció un anuncio o, o cómo fue, cómo me conociste y qué fue lo que te hizo clic para registrarte a, a, a la clase online en, en aquella edición. Sí. Que tampoco hace tanto, hace dos meses y medio, ¿tres? Sí, sí. Pues en eso me apareció un anuncio y, vale. y a mí me interesaba la idea de, de eso, de ser coproductora, de poder ayudar a, a otra gente a lanzar sus negocios online para luego yo también adquirir esas habilidades para mí misma, para lo que yo tenga que dar en el futuro. Porque, porque, ¿a la gente coproductora qué es eso de coproductora? Vale, o sea, un coproductor es, eh, digamos, la persona que, que tiene las herramientas para para eso, para poder eh, lanzar un curso online. Claro. Es, bueno, esto, de, de hecho, esto lo, lo explicamos en el directo de hoy. Digamos que hay como dos figuras. Eh, que por lo lado está el experto, que el experto es la persona que tiene un expertise en algo. ¿En qué, Dani? Pues en psicología, por ejemplo, ayer te traje a David, ¿no? que factura más de 100.000 euros en un año. Él es un experto, ¿por qué? Porque él da la cara, es decir, en su producto online se basa en él. Él es quien da la cara, él es quien da el servicio, él es quien se muestra, él es quien tiene el conocimiento, pero hay una figura de que es de la que hablaremos hoy en el directo de las 7, que es el coproductor lanzador. Esta persona simplemente es una persona que quiere crear una opción, pero que no quiere aparecer frente a la cámara. Que no tiene una idea de negocio. Que en muchos de los casos no sabe ni por dónde empezar. Entonces, ¿qué hace este coproductor? Aprende la habilidad como, o como decía Mar, las herramientas para poder hacer lanzamientos. Para poder coger a cualquier persona que tenga un conocimiento sobre algo y lanzarla al mercado. Entonces, tú en tu caso, Mar, eh, decidiste, ¿no?, ser, ser ser coproductora, ser lanzadora. Sí. sí. ¿Vale? ¿Y cómo...? Porque es una pregunta que se hace mucha gente. Vale, Dani, sí, aprendo la habilidad de hacer lanzamiento, soy coproductora, pero ¿cómo encuentro a mi experto? ¿Quién puede ser mi experto? ¿A quién pues puedo experto puede ser... Por ejemplo, yo a mi experto lo conozco desde hace años. O sea, llevo... Llevo eso, lo conozco desde hace muchos años por eso, por retiros de aquí de Tenerife, por por sus formaciones, y eso, o sea, es como que nos conocemos, y, y yo yo siempre he confiado en él y, y en su pareja, para, para este tipo de cosas relacionadas con el yoga, porque el, el curso que lanzamos fue de, de yoga, vale. así que, eso, o sea, yo confiaba en él, no en, en lo que tiene que dar, y, y ya lo conocía, y... Y entonces eso puede ser cualquiera, puede ser un amigo que tengas tú que sabes que es muy bueno en algo, puede ser eh, un vecino, puede ser cualquiera, alguien que te encuentres en internet que te encante a lo que hace. De hecho igual a ti te, pasa, te pasará ya como a mí que es que una vez que aprendes las herramientas o cómo funciona todo esto, la habilidad de lanzamientos es como que no dejas de ver oportunidades en todos los lados, es decir, no se te cansan las ideas, y dices, ay, no, mi profe de yoga, pero es que también tengo mi profesor de matemáticas, pero es que también tengo a no sé quién, y es como que constantemente tu mente, como tiene esa habilidad para, para, para poder ayudar a otros a lanzar su negocio, no deja de ver oportunidades en todos los sitios. Sí, yo ya tengo dos expertos más. ¡Toma! <risa> Enhorabuena. Sí. Enhorabuena. Vamos, vamos un poco a recapitular, entonces, tú tienes a tus profes de yoga en los que confías, por eso digo que es algo muy bonito, porque es algo súper lucrativo, donde, donde ayudas a otras personas. Entonces, vas a tus profes de yoga, que ¿eh? confías en ellos, que ya has trabajado con ellos, como dices tú, desde hace años, ¿y, y qué es lo que le propones? Sí, yo le propongo, él el, el, el ya tenía, en verdad esto ya fue un poco... Guay, porque él ya tenía su curso online hecho, hacía vale. falta lanzarlo, Ajá. entonces eh, eso le propuse, digamos, eh, ayudarlo ¿no? en este proceso, que eso que recaba muchos mucho factores, ¿no? Pero ya es que dedica un poco en plan de cómo va la línea. Bueno, eh, no, si quieres, o sea, para tampoco meternos en, en cosas técnicas, porque sí. todo esto lo veremos el, el domingo día 12 okay. de, de, de este, este domingo básicamente, eh, tú le propones hacer su lanzamiento con todo lo que eso conlleva. Vamos a dejarlo sí. ahí. De eso sí. hablaremos el, el, el domingo. Y entonces, para ir al granoma, te voy a hacer unas preguntas muy simples. apareciste durante ese lanzamiento, ¿vale? Vamos, lanzamiento, ya lo comenté ayer en el directo de las 7, es una estrategia de marketing digital que te permite facturar mucho dinero en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. ¿Cuánto es mucho dinero? Si vas a mi canal de YouTube, verás gente que ha facturado más de 90.000 euros en 4 días, 66.785, en fin, lo tienes ahí documentado. Por ejemplo, Mar, 9.000 euros, pero quiero que vayamos... Algo que considero que es importante. Porque hay mucha gente que dice que te hace falta tener una idea de negocio. Que te hace falta aparecer enfrente de la casa. Que te hace falta tener eh, una súper mega producción. Entonces yo te pregunto, ¿hace tres meses y medio tú sabías hacer lanzamientos? No. ¿Sabías, ¿Sabías que era un lanzamiento? Ni siquiera sabía que era un lanzamiento, no. Vale. O sea, hace tres meses y medio no tenía, podemos decir. No tenía ni idea, ni de cosas de marketing, ni de páginas web, ni de anuncios, de nada, de nada. Vale. ¿Lograste en este, en este, en este lanzamiento? ¿Has aparecido enfrente de la cámara? Literalmente no. ¿Has, yo te he visto que has creado páginas, ¿verdad? Has sí. sido capaz de crear las páginas de lanzamiento. ¿Cuánto has invertido en publicidad? Es decir, en captar personas para ese lanzamiento. Invertimos, eh, ronda más o menos, los 333 euros. ¡Wow! ¡Qué cifra! ¡333! 3, 3. Sí, sí, lo acaba de hacer y dije yo, ¡ah, mira! ¡Qué ¡Qué guay! <risa> Vale, entonces, tú vas a lanzar el producto digital de tu experto. Invertís 333,3333333, y ¿cuánto es lo que facturas? Hemos facturado, pues eso, 8.900 euros. ¿8.900 euros? O sea, prácticamente 9.000. Qué locos. Es tu primer lanzamiento. Sí. Es que me parece demasiado loco. Joder, quizás soy yo, soy el único, pero tú que hace tres meses y medio atrás no tenías ni idea de marketing digital, no sabías ni crear una página web, no sabías ni qué eran los lanzamientos. Sí. Y llegas ahora y es tu primer lanzamiento. Con 333 euros invertidos en publicidad, facturas una de Por eso creo que a día de hoy, y te lo, y te lo digo de verdad, Creo que la cosa es querer. Es querer Querer crear un negocio online. Es querer simplemente cambiar tu vida. Porque todas las personas que están aquí, que están viendo eso, que nos verán después, pueden hacerlo. Lo único que necesitas es querer. Coño, ¿cómo es posible quemar? Hace tres meses y medio atrás. Si es que no hace un año ni hace. Hace tres meses y medio atrás. No sabía ni lo que era el lanzamiento. Y hoy en su primer lanzamiento año 2023 en 333 euros. Factura 9000 En el Gracias, Dani Sí, la verdad que yo hoy cogí la libretita donde estaba apuntando, ¿no? Las cosas en esa época, ¿no? Y ponía yo un poco lo que lo que yo sí, lo que yo esperaba, ¿no? O sea, lo que eso, lo, lo que yo quería hacer. Y, y la verdad que, que eso que gracias digamos, a este a, acelerador de tiempo que es digamos eh, lo, lo que tú has hecho no o sea digamos ponernoslo todo fácil para que nosotros podamos con las herramientas ir en esa dirección sabes en vez de pegarte yo qué sé cuánto tiempo me hubiera pegado a mí hacerlo yo sola ¿sabes? o sea sería es que a nivel de tiempo sería un, una cantidad de tiempo horrorosa y además con eso, con el soporte que hemos tenido, con la ayuda, con el grupo, es como, vale, sabes que lo vas a hacer, sabes que has entrado y que lo vas a lanzar, tengas lo que tengas, hagas lo que hagas, vas a lanzar y, y eso, y puedes eh, ponerte en el punto ¿no? que tú quieres para para ti mismo, ¿no? en el futuro. no y pues eso, estaba viendo tal las cosas y decía, "Guau, wow, tal, por ejemplo, mi hermano se va a graduar en Estados Unidos en mayo y yo decía, "Guau, wow, yo quiero ir a la graduación de mi hermano, ¿no? entonces es como, ¿sabes? Eh, son cosas que te pones para tú decir bueno, si consigo esto, pues estaré más cerca de, de, de hacer esto, de irme a lo que sea, o, o ya ahora, ¿sabes? tener movilidad de, de dónde estar, ¿sabes? Poder trabajar, sea aquí en, en Tenerife, sea aquí en Brasil, sea aquí en donde me dé la gana, ¿sabes? O sea, para mí esa libertad, eso es un, es un regalo. Gracias. Y además que... Para mí es todo un placer, y te lo digo además de verdad, y, y de corazón. O sea, creo que no hay cosa más feliz, lo hablaba ayer, o sea, hay un punto donde que puede sonar muy loco, pero más dinero no te hace más feliz, pero que tus alumnos tengan más ventas, que tus alumnos puedan crear un negocio para mí, te prometo que no hay cosa que haga brillarme eso, por más que eso, te lo prometo. De hecho, cuando me escribiste, creo que fue ayer o antes ayer, Dani, ya hemos terminado el lanzamiento, esto es lo que he facturado, digo, guau, wow, qué loco, tío. O sea, qué loco que he aprendido en menos de 90 días una habilidad que le permite generar ingresos a alguien que no tiene ni puñetera idea. Sabes que no es que viene un programador o alguien que se dedica al marketing digital, es alguien que no tiene ni puñetera idea. Y que ha puesto 333 años en publicidad y ha sacado un moverme. Dime dónde ves eso a Por eso digo que la oportunidad hoy, no sé, más, no sé dentro de un año, no sé dentro de dos. Hoy es enorme. Habrá un momento donde deje de serlo, por supuesto. Por supuesto, algún día todo esto, pues habrá más gente, será más complicado. Pero hoy es enorme. Y sabes para mí lo mejor de todo, y creo que aquí, concordamos eh, en, en, en opinión. Es que esto que has aprendido, puedes replicarlo con quien quieras. Sí. Y, y es también confianza es confianza financiera. Sí, sí, sí. Y también es el impacto que puedes generar, ¿no?, en la vida. Por ejemplo, yo ahora lancé un curso de yoga, y yo estoy en contacto no con los alumnos que, que están en nuestra formación y, y es como wow, o sea, el cambio también que ellos van a tener durante durante el curso, o sea, durante de las, las herramientas que van a sacar en su vida, o sea, no son solo números, sino también son cambios que tú puedes ver en las personas que, que eso, que vas a, va a ayudar mediante tu lanzamiento, sea lo que sea, sea dibujo, sea eso, o sea... Pueden ser psicología, como dices tú. Pueden ser muchas herramientas ¿no? que podemos compartir y que pueden llegar a más gente gracias a los lanzamientos. Y es y eso, y eso justamente para mí eso es lo bonito de todo. Porque yo veo muchos negocios basados en el trading, basados en, el, en, el, en tener un e-commerce, tener una tienda, que no hay nada malo con eso, insisto, no hay nada malo con tener un e-commerce, con tener pero qué bonito es que tú seas la persona intermediaria entre alguien que tiene un problema y alguien que tiene una solución. Qué bonito es eso. Porque el juego al final aquí va de personas. No va de dinero, no va de los más de 9.000 euros. Está genial eso. Pero qué bonito. ¿Cómo te sientes tú, Mar? Después de haber sido capaz de buscar sí. a una persona que tenía un problema con otra que le puede dar una solución. Sí. O sea, no estás vendiendo humo. Estás vendiendo realmente eso. O sea, cosas que le sirven a la gente. Que, que le pueden cambiar la vida a mucha gente. Joder, qué bonito. Bueno, Mar, que tampoco te quiero, te quiero, robar, te quiero robar más tiempo. Mm. Eh, lo que sí me gustaría pedirte es, eh, para la gente que está aquí, quizás, pues dar un, un consejo. Porque yo sé que hay mucha gente que quizás se encontraba pues, en esa mar de hace tres meses atrás, donde, bueno, pues no sabe quizás qué hacer con su vida, no sabe hacia dónde dirigirse, ni siquiera tiene una idea de cómo crear un negocio online. ¿Cuál sería tu consejo para esa madre de hace tres meses y medio atrás? Que arriesgue, sí. O sea, que se tire a, a la piscina. Porque cuando tú confías en la vida, o sea, cuando tú pones, dices, bueno, apuesto y realmente pones la energía para que eso suceda, eh, todos se alinean, o sea... Yo es que hablo en estos términos, pero sí, o sea, todo todo viene hacia ti y, y no tienes de qué preocuparte, porque sea ahora o dentro de, de un tiempo, o sea, se te va a devolver, o sea, tú tienes que confiar y... Porque y tú en, en algún momento pensaste y quiero que me seas sincera en algún momento de tu vida pensaste que esto era posible eh, Digamos que yo veía que había ahí un agujero en la matriz, ¿no? En plan de, ¿por qué chicos tal vez como tú, no? O sea, que tenemos eso, o sea, que, que son jóvenes. ¿Por qué esta gente está consiguiendo estos resultados, no? O sea, ¿qué es lo que están haciendo que yo todavía no sé? Entonces yo decía, vale, aquí hay algo que yo no me estoy enterando ¿no? y me gustaría saber qué, qué es eso, ¿no? Y, y pues, sí, o sea, yo sabía que había algo, pero no sabía cómo llegar, ¿no? Y, y mírate ahora. Ahora ya lo has descubierto, lo que había. Sí, sí. Enhorabuena, Mar, de verdad, voy a cortar por aquí el, el, el directo. Todo esto, toda esta figura del coproductor, de cómo hacer plazamientos, de... y en resumen, cómo crear un negocio online este 2023, lo vamos a ver el próximo, bueno, este domingo ya, 12 de marzo a las 7 hora española. Así que me despido con esto de corazón. Mil millones de gracias por, por estar aquí, por, por ayudar a que la gente pueda ver que esto es posible y que esto está ocurriendo hoy. No hace cinco años, ni diez años atrás. Está ocurriendo hoy. La semana pasada hizo el lanzamiento mal. La oportunidad está hoy. Joder. Hoy. Sí, sí, sí. Gracias, Mar. De verdad. Gracias, Nani Chao, chao, chicos.